José Tifá que está en Villa Villarriba, adelante Gracias señores, me encuentro ahora en Villa Villarriba y esta vez me encuentro con el candidato y alcalde el señor Leo Carola Bueno, Leo, dígame cómo está todo Saludos Tifá, saludos a nuestro querido y amado pueblo de Villa Villarriba Saludos al país y al mundo eh, Hoy, hoy, iniciamos nueva vez este proceso electoral, tú recuerdas que el 16 de febrero eh, intentamos realizar ese proceso, pero abortó, eh, falló eh, el proceso y se pospuso para el día de hoy. Hoy estamos aquí, eh, en nuestro municipio de Villarriba, cumpliendo con este deber, eh, motivando a nuestra gente a que siga votando, a que vote eh, por el candidato y el alcalde que ha resuelto la mayor cantidad de. Y entendemos que el proceso va, va bien, va tranquilo. no Hay inconvenientes, no, no, nada, no gracias a Dios. La gente, los padrones vinieron bien. Hasta ahora no ha habido inconvenientes de dislocamiento, eh, los problemitas normales de un proceso. que Tú sabes que siempre el, el gobierno, eh, como tiene los recursos disponibles, quiere estar comprando la conciencia del pueblo dominicano. Pero el pueblo ya es, es sabio. El pueblo es adulto y sabe que lo que le conviene es las personas que realmente trabajan por su municipio y por el país. Bueno, estuvimos conversando con Leo Carola, el alcalde, y también pues admirante a ser de nuevo alcalde en el municipio de Villarriba. Telenor, palmo a palmo, cubriendo las elecciones municipales 2020. Yo soy Pedro José Tifá, regreso con ustedes. Bueno, estaba Leo Carola, alcalde, y quiere continuar en el carguito. No es malo el carguito. Sacrificándose por el pueblo. Sacrificándose por el Eso es así.